Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Conclusión. Amable lector, hemos llegado al final de esta pequeña obra. No te pido que aceptes esta serie de conceptos, entre los cuales hallarás algunos nuevos, para ti, y que puedan parecerte de dudosa veracidad. Te pido, sí, que los sometas al análisis de la razón, en una actitud mental libre de preconceptos y prejuicios. Ten presente que los conceptos, al igual que las ideas también evolucionan. La historia de la humanidad nos demuestra que los conceptos sostenidos hoy como verdad han reemplazado a otros del ayer. Y una buena lógica nos indica que, los de hoy serán también reemplazados por otros más amplios, a medida que la capacidad intelectiva y conceptual humana vaya desarrollándose. Como ejemplo, solamente, observa el concepto que hasta hace poco tiempo se tenía del firmamento, con ese cúmulo de estrellas, como creación espontánea, simultánea e inamovible, concepto que la astronomía moderna ha demostrado como errónea. Al comprobar un constante movimiento y transformismo evolutivo, en cada uno de los enfoques que componen esta obra, y dentro de ellos en cada uno de los capítulos brevemente tratados, hay un amplio campo a desarrollar. Pienso que, muchos de los lectores quizá habrían deseado una mayor amplitud, una información más completa sobre la vida en esta otra dimensión más allá del trance llamado muerte. No es objeto de esta obra, ya que otras hay especializadas en la descripción de la vida post mortem, mas, por el momento, tienes ante ti un conjunto de conceptos, que no son míos ni propiedad de nadie en particular, sino que son verdades emanadas de la sabiduría cósmica a la humanidad toda, para su más rápido progreso y evolución. Por los argumentos expuestos en los capítulos anteriores, es fácil comprender que nuestra vida humana actual no es la primera ni la última, sino que, cada uno de nosotros tiene tras sí una larga cadena de vidas, una serie de experiencias adquiridas, por medio de las cuales hemos evolucionado desde la condición del hombre primitivo al estado de nuestra personalidad actual, y continuaremos avanzando en el tiempo y en el espacio. Como habrá podido apreciarse, la reencarnación viene a ser un aspecto del que se vale la ley universal de evolución para el desarrollo de las facultades que potencialmente existen en todo individuo. Cada una de las vidas que como humanos vivimos, dichosa o desdichada, es una fase del ego, del espíritu, que continúa siendo el mismo en las diversas personalidades, en una nueva oportunidad de progreso en la escala ascensional. Muchas personas rechazan la idea de la reencarnación por el limitadísimo concepto que tienen del tiempo y del espacio. Formada su mentalidad dentro del concepto de una sola vida humana con unos pocos años, después de los cuales nada conocen, les asusta tener que vivir una y otra vez, y en su comodismo acarician el espejismo del descanso eterno. Otros muchos no se molestarán en analizar los conceptos expuestos en este pequeño libro, ya que no emanan de una personalidad destacada en el campo de la ciencia oficial. El orgullo les ciega y les parece que se rebajan prestando su atención a conceptos que difieren de los que forman parte de su acervo cultural. Generalmente, suelen exclamar, ¿Para qué he de perder mi tiempo leyendo esas bobadas, si con lo que ya tenemos basta? Quienes así actúan, son mentalidades anquilosadas, para quienes el progreso de las ideas es motivo de trastorno, por hallarse a gusto en el comodismo estático. Y otros hay, muchísimos, que se aferran a sus convicciones como el crustáceo a la roca en que vegeta, y no quieren escuchar nada que sea diferente, pues, su mentalidad sigue la senda trillada de sus predecesores sin analizar qué hay de verdad o de mentira en los conceptos sustentados. Entre estos están los fanáticos, intransigentes, y como sabemos, el fanatismo impide razonar. Toda idea nueva, todo descubrimiento, es rechazado por los refractarios de todos los tiempos y en todas las ramas del conocimiento humano. El filósofo y notable médico español, Miguel Servet, por citar un caso, que en 1537, Expuso su teoría de la circulación de la sangre y la función de las válvulas del corazón, tuvo la oposición cerrada de sus colegas, viéndose obligado a alejarse de París. Sin embargo, hoy nadie se atrevería a negar que la sangre circula por todo el organismo. Así acontecerá, ya pronto, en nuestro mundo occidental con la verdad de la reencarnación. Harto probado está que todo nuevo concepto de verdad recibe el rechazo de los convencionalismos y de aquellas personas encastilladas en su pseudo-cultura y apegados a tradicionalismos estáticos. Son reacciones humanas propias de mentalidades anquilosadas, retrógradas de todos los tiempos e ignorantes de su responsabilidad en el concierto universal. Sin embargo, rechazarlos porque no concuerden con las arraigadas creencias individuales o aceptarlos por una mayor capacidad de comprensión, no cambia ni modifica la parte de verdad que los mismos puedan contener. Algún otro objetará, y con cierto fundamento, si la reencarnación es una verdad, porque no ha sido divulgada antes. En todos los tiempos y latitudes, los convencionalismos han ocultado muchas verdades. Y la verdad de la reencarnación era un estorbo para la casta clerical explotadora de la ignorancia humana. Desde tiempos remotos, la ley de los renacimientos ha sido conocida por los pensadores y estudiosos, y sostenida por los fundadores de las religiones, pero, hasta los últimos tiempos no se ha divulgado de una manera razonada y científica. En nuestro mundo occidental, los primeros cristianos la tenían como doctrina, y hasta el siglo V de nuestra era, esa creencia predominaba en toda Europa, pero, vino seguido el predominio de la casta sacerdotal, esa época de oscurantismo en el que la verdad de la vida fue ocultada durante siglos por los convencionalismos dominantes. El filósofo Schopenhauer, decía, si un asiático me pidiese una definición de Europa, me vería obligado a decirle lo siguiente. Es aquella parte del mundo en la cual prevalece la increíble falacia de que el hombre fue creado de la nada y que su nacimiento actual constituye su primera entrada en la vida. Todos los pueblos conocían, antes de la venida del Mesías, la ley natural y universal del renacimiento de las almas. Si consultamos la historia antigua, podemos verla, Además de en toda el Asia, en la Caldea, Egipto Antiguo, los pueblos celtas de Europa y en los fundamentos de las religiones. Aún hoy podemos apreciar en muchas personas que, al oír el vocablo reencarnación, preguntan, ¿será verdad? O sea que, en esas mentes hay una reminiscencia, un algo que permanece en el subconsciente y que aflora, aunque debilitado por la negatividad mantenida durante siglos por los convencionalismos correspondería a los dirigentes religiosos de las multitudes, la enseñanza de esta ley divina, porque está contenida en los fundamentos de las religiones, pero, es, más fácil alimentar la fe de las masas con rituales y ceremonias externas de mayor o menor suntuosidad y aparato, pues ello satisface más a aquellas mentalidades que están todavía en esa fase de la adoración, que necesitan del fetiche, de algo accesible a su vista para rendirle culto, pero, por ventura, hay también muchos que ya han superado esa fase de su evolución, y buscan conceptos más amplios de la verdad de la vida, y entre estos, puede que estés tú, lector amigo. El haber llegado hasta aquí, parece indicar que en ti existe ese deseo. La inquietud espiritual por conocer la verdad de todas las cosas, viene cuando la conciencia superior despierta y busca con ansia el conocimiento entonces ya nada hay que le detenga en su ascensión a las cumbres donde brilla la luz de la sabiduría. Quien quiera alcanzar la verdad de la vida, no debe conformarse con las enseñanzas de una sola fuente, porque puede caer en el dogmatismo, solamente despojándose de toda idea preconcebida, de toda creencia y colocándose en actitud mental libre, de análisis y meditación, sometiendo a la luz de la razón, puede sentar un juicio más acertado la verdad integral, nadie puede poseerla todavía, ya que la capacidad intelectiva de la humanidad actual, no está aún en condiciones para comprenderla. Pero, a medida que esta capacidad vaya desarrollándose, nuevos conceptos de esa verdad, irán siendo revelados y captados por aquellos que la buscan con elevación de miras. El día que el hombre se compenetre de la grandeza de su destino, sabrá desprenderse mejor de lo que le empequeñece y rebaja, sabrá gobernarse según las leyes que rigen su vida, para vivir en concordancia con esas leyes, y en armonía con sus semejantes, ignorando su destino y viviendo en medio de la mentira y del error, el hombre maldice, a veces, la vida, por ignorancia de que esta es una oportunidad más que el eterno amor, por medio de la ley de los renacimientos, ofrece para el progreso de su espíritu, que es el verdadero ser, el que continuará siendo en el tiempo y en el espacio. Tenemos que comprender, que la vida humana no es un fin en sí misma, sino un medio para un objetivo más elevado, evolucionar. Y como ya sabemos, evolucionar significa progresar constantemente en inteligencia y sabiduría, en voluntad y fortaleza, y en amor fraterno, en el cual están implícitas la bondad y la comprensión, para una mejor convivencia humana y vidas futuras más felices. Pero, ¿no será posible alcanzar esas vidas futuras más felices? si antes no nos conquistamos a nosotros mismos, venciendo nuestro egoísmo ancestral, tronco del cual brotan todas las demás imperfecciones morales y pasiones humanas, que nos llevan a cometer errores sin cuento y nos arrastran a estados de desdicha. Solo colocándolos en armonía con la ley del amor, puede nuestra alma llegar a percibir esos destellos de felicidad, esa sensación interna de dicha. Concluiremos esta obra, con los siguientes fundamentos. 1. Que en la reencarnación se encuentra la demostración palpable y objetiva de las causas inherentes a las desigualdades humanas. 2. Que lejos de turbar la mente humana, la idea de la reencarnación la ilumina, haciendo resaltar la justicia divina, en, cada cual según sus obras. 3. Que cada existencia es un eslabón que se une hacia atrás y hacia adelante con eslabón distinto, con una vida diferente, pero solidaria con las demás. 4 que todos tenemos un mismo punto de partida en la vida una y exactamente igual, y la misma meta alcanzar, la perfección, 5, que todos habremos de llegar a esa meta, tarde-temprano, dependiendo del esfuerzo que pongamos en avanzar, en perfeccionarnos, 6, que la ley divina nos brinda tantas oportunidades como sean necesarias para alcanzar ese objetivo, corregir nuestros errores, así como desarrollar las facultades recibidas de la divinidad creadora, 7. Que todos los seres somos iguales ante Dios, porque, siendo sus hijos, todos estamos destinados a la suprema felicidad, siendo las desigualdades intelectuales, morales y volitivas, diversos estados evolutivos, así como las diferencias físicas son el fruto dulce o amargo, como cosecha de la siembra en el pasado. 8. Que demostrado está, que nadie puede alcanzar la perfección, meta para la reintegración a la divinidad en una sola vida humana, por lo que, lógicamente, necesarias son más vidas para ir acercándonos gradualmente a esa meta, 9, que el conocimiento de la reencarnación, y de la ley de consecuencias implícita en la misma, por parte de la ciencia médica, ampliará los horizontes de la psicosomática y por ende de la psiquiatría y la medicina, y pronto la ciencia médica identificará un nuevo campo de etiología, diagnosis y terapéutica, en base a la interligación del cuerpo psíquico alma, con el cuerpo físico orgánico, 10. Que siendo libre el proceder, pero responsable de sus acciones, pensamientos y sentimientos, el ser humano es el artífice de su propio destino. Cuando transita por el camino del amor fraterno, el ser se eleva y se engrandece, así como se empequeñece y retrasa en su progreso evolutivo, cuando se deja dominar por el egoísmo, sus secuelas de amor propio, vanidad, orgullo, Etcétera.